Estamos con Samuel, un fisioterapeuta que nos va a hablar de la importancia de su trabajo para la salud de las personas. El fisioterapeuta eh, mediante su tratamiento mejora y en otros casos cura la dolencia o patología de, de ese paciente y luego también tiene un papel muy importante que es la de la prevención y divulgación sobre la salud. Muchas veces es mejor prevenir, no lesionarse antes que lesionarse y tener que repararlo. Entonces, bueno, ahí hay un trabajo que se está promoviendo, que es la educación sanitaria, tanto a nivel ergonómico en casa, en el trabajo, en el deporte y luego también educación sobre el dolor, ya que hay pacientes que sufren mucho dolor, incluso dolor crónico, y, y con educación hemos, hemos empezado a ver que los avances neurocientíficos empiezan a ver que la personalidad catastrofista, el estrés, emociones negativas, ya sabemos, mediante la ciencia actual, que tienen un peso muy importante en el dolor. Entonces, el fisioterapeuta tiene unas pautas, una serie de tratamientos que podemos dar para mejorar y que el dolor no gobierne su vida, ya que eso es, es muy importante. ...gente que tiene dolor crónico. ¿Hay especialistas dentro de la fisioterapia? Sí, por supuesto hay especialidades. Está la que todo el mundo conoce... ...que es el área traumatológica... ...que bueno, uno se lesiona alguna parte del cuerpo... ...y va al fisioterapeuta a hacer tratamiento... ...luego tenemos otras, otras áreas... ...como por ejemplo la neurología... ...gente que tiene accidentes vasculares cerebrales... ...pues pierde la sinergia de su movimiento y el, el fisioterapeuta mejora y readapta al paciente a su vida diaria. Luego tenemos desde la pediatría, que sería el campo que trabaja con los niños, hasta la geriatría, que sería la, la última edad de nuestra vida y que también necesitamos mucha ayuda para, para poder llevarla. Luego ámbito deportivo, en la cual hay muchas lesiones deportivas y también de prevención, estiramientos y demás. Luego, fisioterapia respiratoria, que hay muchas enfermedades que, que cursan con el, las vías respiratorias y hay ejercicios y tratamientos para, para mejorar esa capacidad ventilatoria y expulsar esas secreciones internas y poder mejorar la capacidad ventilatoria, que es muy importante. La, tenemos la fisioterapia del suelo pélvico, la cual se trabaja antes del parto y después del parto toda aquella zona ...para mejorar la fisiología de, de toda esta musculatura... Y que, ...y que luego no haya escapes de orina... ...y otros problemas que comúnmente suceden. Luego la atención primaria sería aquella, aquella parte de la fisioterapia... ...que trabaja digamos, en, en el ámbito ambulatorio... Y no, ...y no hace falta llegar al hospital. Muchas gracias Samuel, queremos seguir hablando contigo.